Hola a todos, eh, en este tema vamos a, vamos a abordar eh, el caso de los gemelos digitales y su aplicación eh, al sector naval. Y como no puede ser de otra manera, vamos a, vamos a iniciarlo, eh, digamos que definiendo un poco el concepto y los orígenes de, del gemelo digital. Eh, bien, ¿qué es un gemelo digital? Pues el término gemelo digital fue utilizado por primera vez por el doctor Michael Gribbs, eh, en, en el año 2002, en una presentación que trataba el, el ciclo de vida de sistemas complejos, el análisis de ciclo de vida de sistemas complejos. Entonces, eh, Michael Gris planteaba que uno de los, eh, o, o la mayor parte de los problemas que surgían durante la operación de un sistema, eh, venían ya, eh, o se iniciaban en la fase de diseño del mismo. Y, y lo que planteó fue el uso de una metodología que él denominó eh, gemelo digital, para intentar resolver eh, esta problemática ¿no? y, y los gemelos digitales básicamente eh, los planteo como un conjunto de cuatro elementos por un lado un sistema real que es el que eh, a nosotros nos interesa estudiar eh, por otro lado una representación virtual de ese sistema eh, real no solo gráfica sino también funcional es decir esa representación virtual tiene que reproducir el comportamiento del sistema real Después un sistema de adquisición de datos que traslade datos de operación real de nuestro sistema real a la parte virtual del gemelo y por otro lado un sistema de comunicación de información desde la parte virtual hacia la parte real. Esos cuatro componentes son los que forman lo que ahora mismo conocemos como gemelos digitales. Bien, respecto a la, a la digamos que a las eh, aplicaciones iniciales del, del gemelo digital, eh, nos tenemos que referir a la primera de todas que fue realizada por la NASA eh, más o menos en el año 2010. Eh, en aquel momento la NASA se enfrentaba a, a, a un cambio en el paradigma de sus transbordadores espaciales para intentar eh, digamos que abordar eh, un nuevos requisitos en su diseño. Por un lado tenían que eh, enfrentarse a misiones más largas, eh, tenían que enfrentarse a condiciones eh, más extremas, a solicitaciones más elevadas de las que estaban, eh, digamos que para las que estaban diseñados sus, sus transbordadores eh, iniciales y además estos transbordadores tenían que ser más ligeros porque tenían que ser capaces de transportar más carga. Eh, con lo cual, lo que, lo que plantea la NASA es el uso de, esta, de estos paradigmas eh, planteados por Michael Griggs, utilizando eh, eh, simuladores o, o modelos matemáticos de muy eh, elevada complejidad, junto con sistemas de, de sensorización eh, muy avanzados, para elaborar gemelos digitales que le permitan, eh, digamos que certificar. Eh, durante las fases de diseño que un transbordador va a ser digamos que aceptable o va a desempeñar correctamente sus funciones y después para valorar durante la operación del mismo que digamos todo va eh, como debe ir. Eh, actualmente los gemelos digitales eh, pueden considerarse dentro de las tecnologías facilitadoras de la industria 4.0 o bien pueden considerarse como un conjunto de tecnologías facilitadoras. Eh, realmente en la bibliografía se pueden encontrar las dos opciones. Eh, en todo caso eh, el, el gemelo digital actualmente siempre va ligado a, a las aplicaciones de la industria 4.0 en cualquier caso. Eh, además tenemos que mencionar que dentro de las escalas de gemelos digitales actualmente nos encontramos con gemelos digitales que tienen eh, por un lado capacidad de aprendizaje y por otro lado tienen capacidad eh, de predicción es decir el gemelo digital es capaz de de los datos reales que obtiene de nuestro sistema de, de sensorización eh, aprender comportamientos y además es capaz de generar predicciones a futuro de cómo se va a comportar nuestro sistema real en base a cómo está operando en ese momento. ¿no? Eh, ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es eh, el, el, la obtención de gemelos digitales que sean totalmente autónomos, es decir, que tengan capacidad de eh, aprender de la realidad, que sean capaces de predecir cómo va a ser el comportamiento en el futuro y que además en base a eso sean capaces de controlar nuestro sistema real. Esto eh, digamos que es de aplicación directa, por ejemplo, al caso de los buques autónomos.